Presentamos el editorial hoy titulado Tirar la toalla el gobierno viene cediendo poco a poco a las presiones del sector empresarial y de las redes sociales. Hoy se inicia un nuevo horario del toque de queda que permite la movilidad incluso hasta las 10 de la noche. Sin embargo, el Colegio Médico Dominicano y otras 53 asociaciones médicas especializadas rechazan las medidas de flexibilización del gobierno. El presidente del Colegio Médico Dominicano dice que ya el personal médico se encuentra cansado y que se sabe de las presiones del sector empresarial, pero que se están olvidando del sector salud. Mientras en el mundo se extreman las medidas, aquí se flexibilizan y los datos oficiales no son confiables. Lamentablemente estamos ante lo que podría ser una tercera ola de la pandemia en la República Dominicana. Y no nos cansaremos de advertirle que no salga de su casa si no es extremadamente necesario. Además de las medidas de higiene y el distanciamiento, eso es fundamental para evitar la propagación del virus. Y el asunto podría complicarse más si los médicos en cualquier momento tiran la toalla por cansancio. Hasta el próximo comentario.